Buenas tardes, nos encontramos en este momento en Antigráfica 2019 con todas las tendencias en diseño, tecnología, para todos los amantes del diseño gráfico y el diseño de interiores. Entonces, bienvenidos a este nuevo video. Nos seguimos aquí en Corferias. Me encuentro con Sandra Milena Peña. Sandra Milena Peña. Bueno, estamos acá en la isla de Andi. Color. Color. Correcto, listo. Cuéntanos acerca de qué máquinas manejan acá en Andi Bueno, Andi tiene una gama muy amplia de maquinaria, tanto para la parte de sublimación, corte de vinilos y adicional todo el tema de screen, serigrafía. Que, ¿Sobre qué se imprime? ¿Cómo, cómo es el, la, la impresión que se maneja acá? Con estas máquinas? Bueno, el tema de, de sublimación, perdón, eh, son las líneas, tenemos la línea o la representación de Epson. Tenemos dos máquinas con tres referencias eh, de un solo cabezal, máquinas Epson para sublimación de un solo cabezal, de dos cabezales. Y lo que varía son solamente los anchos de impresión. Una tiene un ancho de 1,10 y las otras tienen anchos de 1,60. Bueno, ¿cuál es la calidad y lo que lo diferencia de las otras marcas? Bueno, Epson tiene garantía, representación tanto con Andicolor como con otros canales de servicio. Eh, somos líderes en el tema de perfilación, que es lo que hace que se le pueda prestar al cliente una mejor asesoría para que los colores queden más vivos. Bueno, no sé ¿cómo lo ponen los, la persona que nos están escuchando, cómo hacen para contactarlos a ustedes, para la compra de estas de máquinas. Bueno, Andicolor tiene la página web www.andicolor.com, adicional tenemos un, dos almacenes, uno en el 7 de agosto aquí en Bogotá y otro en el barrio Galán, eh, y el teléfono, el conmutador es 290-6474. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, continuando acá en Corferias, me encuentro con uno de los grandes empresarios de acá que está haciendo su exposición, ¿cómo es su nombre? Juan Pulido ¿De la empresa? Grabar, gerente de Grabar. Qué okay, listo, bueno, eh, queremos que nos cuente más acerca de qué es todo, toda su empresa que está exponiendo hoy acá en Corferias eh, Sí, claro, nosotros eh, estamos, somos distribuidores de la línea de trofeos eh, premiaciones como medallas, placas de reconocimiento y distribuimos las máquinas de sublimación para hacer toda la impresión de vasos, también para las placas, máquinas láser de grabado y corte. Y distribuimos todos los materiales, los insumos para, la, para el grabado. Bueno, cuéntenos, ¿dónde están ubicados ustedes? Estamos en Bogotá, en Galerías, Carrera 21-56-20. Estamos en andigráfica 2019, estamos en el stand de Real Color y vamos a preguntarles a ellos sobre todo lo que es la parte de procesos de sustratos. Ellos vienen desde China. Hello, how are you? What's your name? My name is Justin. Justin, nice to meet you. Uh, can you explain us uh, what is the process about all the ma materials that you're using in the, print, in the printing? Uh, we are from China, from manufacturing. We are actually produce the digital printed material, like uh, mostly PVC, PET and uh, PP. We do coating because uh, some material we cannot print directly. Okay. So when we do coating, we can printable. Second, we also do ad adhesive coating on the backside, so the material can stick to any different surface, like a wall, like a panel and like a board. So this is our sign material business. All right, uh, tell me a little bit about uh, yourself. I mean, your your factory mm. here in Colombia. Is it is it your first time or maybe you have uh, some oh. years? This okay. is my first time come to Colombia. I have uh, to do business with Colombia more than 10 years, but this is my first time to Colombia. That's good, that's uh -huh. good. So uh, the factory have more than 10 years in Colombia producing here in Colombia. Yeah, we are, I have some customers. We are mostly a distributor and we are printers. Uh, our factory actually located in China, in a city near Shanghai so it means that all the products uh, come from China yeah and uh, we import it and we sell and uh, the printers you see here many printers we use our material for the sign business so it, it you are the suppliers from all yeah, yeah. the factories here yeah. that are yeah. in charge of printing yeah okay. of course we also have competitors in China but uh, we we are selling in Colombia we oh. we use our material many years Okay, thank you very much. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Buenas tardes, nos encontramos en el stand de Ideas, Publicidad LED y Acrílicos, me encuentro con el señor. Fabio Hernández. Don Fabio, en este momento vemos que usted tiene una serie de avisos publicitarios muy iluminados, nos gustaría saber de qué se componen y qué ventajas tienen. Esta es la tecnología LED, por su movimiento, por su colorido, es la publicidad más efectiva que se puede encontrar en el mercado. Eh, nosotros somos fabricantes, eh, hacemos el aviso, ya sea pantallas de video, ya sea un aviso personalizado o un aviso programable, lo hacemos a la medida deseada del cliente final. Eh, nosotros estamos ubicados en el barrio Ricaurte, en la carrera 28, número 1003, eh, en el parque principal, esquina, pegados al CAI del barrio Ricaurte. Eh, hago una invitación muy especial para que visiten eh, la feria de Almigrado que se está realizando del 11 al 14 de junio. Eh, estamos en el pabellón 24, perdón, en el stand 2414. Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno.